No te lo pierdes mis próximos vídeos, en mis próximos vídeos lo verás, el viaje más de 300 kilómetros hasta aeropuerto togolmo Arlanda en Suecia, voy a hacer este viaje largo para comprobar mi coche con opciones diferentes y una de ellas va a ser retener, también habrán unos caminos montañosos, voy también a grabar y probar el modo montaña, también para ver cuánto ahorraría en este camino y cuánto gastaría. También voy a aparcar y más de 4 o 5 días en este aparcamiento, por esto he hecho este vídeo de seguridad de candado para que vosotros veáis que funciona. Voy a hacer un vídeo también de lo que como aparco, cómo lo pongo este cargador con mi seguridad que he inventado y luego una vez que vuelva Cuatro 4 o 5 días de viaje después, espero que esté mi cargador en su sitio, así que ya lo veremos, no te lo pierdas, va a ser muy interesante. <tose>